Hola, hola aquí muchitos, aquí muchitos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy pues les voy a traer un maquillaje, bueno les voy a hacer un maquillaje glam para navidad Para que se lo hagan así, se pongan un vestidito yo que sé, negrito con un maquillaje Bueno, estoy pensando hacer un maquillaje azul así que espero que si sí les guste Pero antes de empezar con este tutorial de maquillaje no olviden pasar aquí abajito a suscribirse También activen su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar siempre que yo suba un video Y de esa manera ustedes no se lo van a perder Así que bueno pues Empecemos Ok, niñas, pues voy a estar utilizando esta paleta de aquí Que es de Delancey Está súper, súper hermosa Y voy a estar utilizando los tonos Tienen código de descuento en la tienda Que es Kimo, niñas En la tienda de Delancey Voy a estar utilizando este tono azul oscuro Ok, niñas, bueno, voy a estar utilizando la brocha de Duker La número 11, ok La colección que es verdecilla Y está bien bonita Bueno, entonces voy a estar eh, Cogiendo Aquí bastante sombra azul y voy a estar colocándolo bien bonito y tratando de difuminarlo a la vez, colocarlo y difuminarlo. Ok niñas, poquito a poquito pues le vamos a estar eh, dando profundidad aquí en el párpado. Tratando de subir más o menos para que la sombra de transición que vamos a poner va a ser como un celestito y de un, pues un bonito. Aparte, creo que le voy a poner glitter, así que pues veremos, veremos. Entonces seguimos difuminando, pero más o menos ya cuando logran esto, vean, al momento que uno abre, eh, pues ya mira normal, eh, la sombra sobrepasa de nuestro pliegue, así que hasta. No llegar ahí, pues no se detengan, síganle subiendo, ¿ok? Ok, niñas, ya en este ojo pues ya lo subí, está quedando perrón, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Espero se lo puedan realizar, pues si es que no les parece difícil, pues sí se lo hacen, niñas. Y si es que les parece difícil, pues también háganlo, practicando, claro. Bueno, más o menos así. Ahora voy a estar utilizando este tono eh, celeste. Ok niñas pues bueno entonces aquí vamos a poner ese celestito y vamos a estar difuminando tranquilamente todos estos el color azul intenso pues marino y el celestito para que nos quede un color súper bonito de aumento. No olviden sacudir la brocha antes de aplicar tienen que quitar el exceso de lo que está en la brocha no se olviden es un pasísimo importantísimo. Entonces ahí nomás le dan como sus vueltitas de difuminación y pues ya iba quedando nuestro look. Ok niñas, bueno aquí ya quedó este difuminado brusco. La verdad es que así amé los tonos. Y bueno pues ya así quedó, le retoco un poquito por aquí lo que es el azul niñas. No nos puede faltar el retoque. Es muy importantísimo. Ahora voy a estar utilizando esta paletita de Beauty Glasses, niñas, que es de glitter. Entonces voy a estar utilizando este tono súper hermoso. Con una brochita pues de, de pelitos naturales, como esta de aquí, voy a estar, no sé, pelo de qué será. Pero cuando la lavo apesta como a pelo mojado. Así que bueno, no tengo ni idea. La compré aquí en Japón en una tienda de un dólar. Pero pues se me hace muy útil para poner los glitter, la verdad. Se queda muy bonito. Bueno, eh, entonces ahí poquito a poquito vámonos a estar aplicando todo el glitter, niñas. Aquí, así. De esta manera, súper bonito para que quede en todo nuestro ahumado perrón que nos hicimos. Toallitas desmaquillantes y voy a limpiar nomás, no es necesario tanto porque no se, pues no está tan marcado en el difuminado en la parte final Pero pues de igual manera lo difuminamos para que lo limpiamos, que diga Para que se vea como que más este, más detallado el maquillaje pues. Delineador líquido, vámonos a estar delineando nuestros, ay, nuestros labios, iba a decir, nuestros ojitos, así como que de gatito, bien perrón, bien bonito. Lo vamos a rellenar por dentro para que se mire bien bonito. Y pues ya está, no es tan, no es tan difícil. Ok, niñas, bueno, utilicé la base de MAC para ponerme aquí en el rostro, la 2.0. Nomás un poquito para cubrir nomás un poquito las imperfecciones. Listo. Ahora voy a estar utilizando este corrector que es de O2O. Y voy a estar poniéndolo aquí. Si quieren encontrarlo, pues en Aliexpress lo encuentran, niñas. Está como a 5 dólares o menos. Creo que a veces lo encuentran en menos. Ok, más o menos así. Ok, niñas, bueno, entonces aquí nomás se sellan su rostro todito para poder eh, hacernos el contorno muy bien y no se nos marque demasiado. Eh, me puse un poquito de delineador clarito Bueno, este aquí es un rosado claro En la línea del agua es mate No es este, satinado porque hay lápiz que son satinados con brillito y así Así que eso Entonces voy a estar agarrando la misma eh, sombra que puse aquí de profundidad ¿ok? Y voy a estar dando aquí un poquito de profundidad Llevándolo hacia el delineado Para que se nos vea pues bonito Bonis, bonis, así, así, no lo voy a llevar hasta aquí adentro, ok, porque quiero que mi ojo se vea un poco más grande, como pueden ver, se ve como que más, más abiertote nuestro ojo, así que eso es lo que vamos a hacer igual en este lado, sin llevarlo muy adentro, así Ahora con otra brochita pequeña lo que voy a hacer solamente es difuminar aquí niñas Para que se vea súper eh, bonita aquí y no tan marcado Y con eso finalizamos lo de ahí Ok niñas pues lo último va a ser colocarnos un poquitín de iluminador en el bueno aquí abajito ¿Cómo se llamaría esto? ¿Lagrimal? ¿No verdad? Bueno, en la parte inferior Pues sí Ay sí, en la parte inferior <risa> Para hacerme el contorno voy a estar utilizando la paleta de Rude Cosmetic Que me encanta también Aparte porque tiene iluminador y rubor Y también un pues, contorno, ¿verdad? Uno más oscuro y otro más clarito Entonces voy a estar utilizando eh, este de aquí Para que no se vea como una tremenda pues raya Y se vaya difuminando pues mejor Así. Ah, ok, ahora sí. Pues sí, me encantó. Eh, un poquito aquí en la papadita. Para que no se nos mire ahí los gorditos. Pero todo tiene solución. Pueden maquillarse o si no, bien estar así. Mm. Observen, ¿eh? Están así. Sale, ¿verdad? Se quita. Pero tienen que estar súper concentradas para eso. De la misma paleta voy a estar utilizando el rubor. Voy a estar utilizando este que es más este intenso, ¿ok? Entonces pongo aquí un poco, ¿ok? Sonrían y en las manzanas. Sonrían y en sus manzanitas. Niñas, aquí pues se van a pasar máscara un poquitín, ¿ok? En sus pestañas inferiores y superiores, ¿ok? Ahí estamos, pues así. La verdad, ¿ustedes qué piensan? ¿Les va gustando el maquillaje o no? ¿O si sí se darían Díganmelo, déjenme en los comentarios que yo las leo. Entonces, ahora vamos a ponernos las pestañitas porque ya nos pusimos máscara, así que... Uy, aquí lo manché con pegamento, no sé. Ya es hora de lavarnos las pestañas, creo yo. Bueno. Así ya nos quedaría pues con nuestras pestañas postizas así toda súper bonito, súper glam Yo creo que vamos a ponernos un labial, la verdad es que con rojo quedaría súper precioso Con un marroncito, con un nude también quedaría bonito Y es dependiendo qué ropa ustedes usen o con qué labial ustedes se sientan bien Entonces yo me voy a estar poniendo um, un labial entre naranja, nude y medio marroncito Vamos a ver qué tal sale este lápiz de aquí que es de Colourpop eh, CTRL No sé cómo se diga en inglés Pero bueno, eh, me súper encantan estos delineadores de pop Entonces, vamos a delinearnos así Y pues. Um... Ok, niñas, voy a estar utilizando este labial de aquí que es de color. No, de color pop, no. Um... Ay, enfócate. De. Ocho, oh, niñas. No hazlo, joneos ¿no? aquí. Así. Ah, um... Y ya, luego. Pues hacemos el paso de... Y... Ya quedarían nuestros labios así. La verdad es que sí. Está, perrón. Está bonito. He estado utilizando este de aquí que es de color pop. Ahí pueden ver el nombre. Y... Poquito... Lo vamos a poner aquí encima del pómulo. Un poquito... Aquí un poquito por acá en eh, la nariz lo aplico con otra brocha, entonces aquí un poquito, eh, listo. Pues eso de ahí sería. Y la nariz, pues le aplicaría aquí un puntito súper difuminadito y lo difumina así y luego. Una línea aquí, súper fina para que la nariz también se vea pues fina y un poquito de una difuminadita con los dedos y pues ya quedamos niñas, así mismo. Así que bueno mis kimuchitas y kimuchitos, este aquí sería el final pues de este look, espero que sí les haya gustado el resultado, a mí me súper encantó, eh, bueno, si les gustó no se olviden de dejar sus deditos arriba, compartan este tutorial, de esa manera me apoyarían muchísimo niñas, así que les mando un besote, gracias por verme hasta este punto y pues si son nuevas y les ha gustado el look no olviden pasar aquí a suscribirse al canal para que no se pierdan ningún tutorial de maquillaje, así que bueno, pues ya nos vemos hasta el próximo tutorial.